Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, y llegamos hoy al último videotutorial de dinámica. Eh, han sido tres años de grabaciones yo creo que ha sido muy interesante y hemos visto todo el apartado teórico de cómo construir y diseñar un coche de inercia eh, y ahora, bueno, llegamos un poco a la parte práctica. Imaginemos que tú, oye, te animas, quieres competir, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Eh, lo primero yo te animaría a que entraras en, en la web de zonagravedad.com, ahí tienes un montón de información, eh, tanto desde el punto de vista de, de lo que hemos dicho del, del diseño y la construcción del coche, como de lo que es la, la propia competición. Infórmate sobre los pilotos que hay en tu zona tanto en la web como en las redes sociales de Zona Gravedad, en Facebook, en Twitter, vamos lógicamente actualizando todos los calendarios de competiciones. Podrás descubrir todas las competiciones que hay en, en tu zona. Eh, hay campeonatos autonómicos, campeonatos nacionales, campeonatos internacionales. Eh, lógicamente tú empezarás por los campeonatos autonómicos, carreras que te piden cerca de casa. Podrás conocer otros pilotos, ver qué recorridos son más atractivos. Eh, en Nuestro deporte tiene una cosa especial, es que no podemos entrenar por la calle, evidentemente. Con lo cual, las carreras locales y regionales, eh, muchas veces también sirven un poquito de entrenamiento, de ir cogiendo kilómetros si tienes objetivos más elevados pues de intentar ganar un, un campeonato de España o un campeonato de Europa. Es muy interesante y muy recomendable que te saques la licencia de piloto eh, porque esto te da la, el seguro para todo el año, en cuanto corres un par de carreras ya te, te sale a cuenta. Es muy importante que tengas en cuenta que el seguro de accidentes es muy importante para ti como piloto, tienes por un lado el de responsabilidad civil, por si acaso tienes una salida de pista y lógicamente eh, atropellas a alguien, tienes que estar cubierto por el seguro de responsabilidad civil que hay en la, en la prueba, pero también un seguro de accidentes por si tú tienes un accidente y tienes daños propios, eh, tienes que tener cubiertos esos gastos médicos, posibles operaciones de urgencia, posibles intervenciones, posibles rehabilitaciones, tómatelo en serio y hazlo, hazlo bien desde el principio porque esto hay que practicarlo siempre con seguridad. En carreras federadas que tengan un buen nivel de seguridad, que cumpla con el reglamento de seguridad porque tú eres el primer interesado en que nuestro deporte siga yendo hacia arriba. Vale, ahora necesitarás un vehículo. Bueno, tienes eh, lo primero que elegir la categoría. Hemos estado centrado en estos capítulos en, los, en lo que son los coches de inercia, pero sabes que hay muchísimas categorías, lo que son las categorías ligeras. El street luge, longboard, patinaje de descenso, gravity bike, eh, drift trike... Golfo 3, lo que son los Skeleton, etcétera. Hay un montón de categorías, categorías quizás menos voluminosas, quizás más sencillas para comenzar, aunque solo sea por un tema logístico, y cada uno vamos encontrando un poquito el camino que más, que más nos tira. Eh, si te vas a inclinar por los coches de inercia, que es un poco la categoría, ya te digo, más grande, más complicada, eh, yo te diría que quizás una buena idea, antes de lanzarte a construir tu propio coche, es que por lo menos el primer año compraras un coche de segunda mano. Eh, sobre todo en otoño, a final de la temporada, la gente se construye la la nueva y vende la antigua, con lo cual sueles encontrar buenas oportunidades eh, a buen precio de coches. Puedes además comprobar muy fácilmente el palmarés que tiene ese coche, si ha ganado carreras importantes y si es competitivo, si no. Y yo te recomendaría que empezaras con un coche comprado eh, de segunda mano, lo pruebes, con, lo conduzcas un año, dos años, vayas cogiendo experiencia, vayas comprobando lo que importa y lo que no importa en una carrera, lo que te gusta, lo que no te gusta, etcétera De esta manera, eh, al año siguiente, tú puedes vender de nuevo la el coche inercia y plantearte la construcción de tu de tu nuevo coche.